Uh -huh. Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral de declarar inconstitucionales los artículos 43.4 de la ley de partido y el artículo 134 de la ley electoral, el panorama político cambia, lo que posiblemente conlleva cambios en el aspecto político nacional. Vamos a ver, hay unas imágenes ahí que pienso que deben tenerlas. Sí. Eh, sí, del te la mandé... Eh... Sí, Traela bueno, vamos a, vamos a ver. La cuestión está en lo siguiente. Indudablemente que la gente debe de entender, ¿ver? vamos a tratar de ver cómo lo aplatanamos lo suficiente sí. para que la gente lo entienda. La, la interpretación de la constitución dominicana tiene dos eh, vertientes. Una que es la, la interpretación eh, de un tribunal haciendo acopio, haciendo uso de su condición de, de difusa, no, de tribunal, que está obligado por la por la misma ley a tratar los aspectos constitucionales cuando en cualquier asunto sometido a su consideración aparecen discusiones de términos constitucionales. Eso es lo que se llama el control difuso. difuso de la Constitución. Cualquier juez lo es Desde el juez de paz, que es el más chiquito en la pirámide, sí. hasta la Suprema Corte de Justicia, la pirámide judicial es lo más alto. Ahora bien, el control concentrado, el control directo, es el control del Tribunal Constitucional. Es decir, es el Tribunal Constitucional quien está en la obligación, de acuerdo a la misma Constitución, de interpretar la Constitución. De hecho, se utiliza una frase que dice que la constitución dice lo que dice el tribunal constitucional que ella dice. Esa, ese juego de palabras con la finalidad de decir, la constitución realmente dice lo que el tribunal constitucional entiende que dice. Lo que quiere decir que cuando un tribunal utiliza el control difuso, se refiere básicamente a ese caso sometido en particular. Lo que decía Sócrates aquí más temprano en la mañana, que no se aplicaba a todo el mundo, a todo el resto, sino solo a ese caso planteado. Cuando el, la, cuando el control lo hace el Tribunal Constitucional, entonces sí, eh, es erga OM. Sí, ¿no? erga erga o sea, es decir, a todo el mundo y a todos los asuntos que tengan que ver con ese aspecto. Es más o menos para que la gente entienda que esto no quiere decir, ya Leonel puede ser candidato. No, todavía eso puede estar en discusión. Claro, de hecho, va a seguir en discusión y Sócrates esta mañana, conjuntamente con lo que, la exposición que tú acabas de hacer, uh -huh. eh, hizo una exposición brillante con relación a, a esa parte y es que precisamente la decisión del Tribunal Superior Electoral no se le aplica a, a todos los poderes eh, públicos en este caso, sino que solamente se es interparte. De manera que no significa esto una habilitación uh -huh. per se de, de la candidatura de Leonel Fernández, eh, sino que esto necesariamente tendrá que ir al constitucional. Y ya, ya se expresaban eh, algunos expertos en el derecho constitucional al respecto, eh, manifestando que no tiene el Tribunal Superior Electoral eh, la, la calidad, si se quiere, eh, para, para declarar inconstitucional un artículo de, de una ley que, que, que repercuta en, en otros... Eh, en, en una si sí lo tiene lo, este lo que caso, pasa por es que ejemplo, sus efectos sí, se, se reduce a la se parte se reduce solamente a la parte entonces, eh, en este caso habría que ver si si esta parte se vincularía o no a la Junta Central Electoral con relación a eso incluso eh, ahí se ve parte ya de lo que fue la, eh, la decisión la Junta de, tiene de do, dos días para decidirse pero ya no ya la necesariamente Junta dijo que va a esperar la, la, la decisión del tribunal tiene que de, de, decir voy a esperar ¿no? eso te iba a decir entonces la, Ahora el Tribunal eh, constitucional es eh, el que va a determinar. No, pero la, la decisión de la Junta con relación a, a, al sobreseimiento de la aceptación de la candidatura se produce ante el requerimiento de inscripción que hace el Partido Reformista Social Cristiano. Que es otra cosa. Ante, sí, ante ese requerimiento de inscripción, la Junta que incluso con un poquito de antelación en el tiempo, a, al momento en que se da la sentencia, había sobreseído a ...aceptar o no la inscripción hasta tanto se pronunciaba... ...el Tribunal sí. Constitucional... Perfecto. ...entonces la decisión que da el Tribunal Superior Electoral... ...desde el punto de vista legal... ...es como lo plantea ayer ya... ...pero desde el punto de vista político... ...significa una victoria para el claro. Fernández... ...porque sí, realmente... Eh, sí. ...por lo menos socialmente está habilitado... Exacto. ...y hasta sí. tanto el Tribunal Constitucional... ...no se pronuncie... ...en principio... ...habilitado con relación al partido... No, ...exacto, en principio... Hay que aceptar su candidatura. Pero fíjate, Hasta que, que el Tribunal Constitucional no y, sí, y pudiera, Fíjate, y pudiera fíjate. interpretarse, escúchame Fulvio, eh, aunque no lo sea de, necesariamente, para el Tribunal Constitucional no hay una parte eh, jurisprudencial, claro. pero pudiera esto servir. De, sí. de camino, de allanar el camino para, para una posible decisión del tribunal lo que yo sí, decía, puede servir para Exactamente. argumentación quizá le ponga un, de, de, presión quizá le ponga un de presión también porque se trata de eso o sea, ah, ya hay una alta corte que experta en esa materia en específico que sí. dice no, tú no puedes limitar eso de esa manera porque en la constitución no está limitado sí. fíjate Correcto. que la, la problemática que más eh, eh, diálogo ha traído, que, que más ha traído debate, ha sido de si él está habilitado para eh, presentarse como candidato. No inscribir inscribirse por un partido per se ante la Junta, sino él presentarse como candidato. Eso ha sido lo que más ha concitado las discusiones que se han tenido en todos los ámbitos jurídicos y, y no jurídicos del país. ¿Por qué? Porque hay una ley que habla que si usted fue, que tú hacías mucha referencia de eso, yerjan uh -huh. que si participó ya no puede volver a participar. En este caso, él salió perdedor. Entonces, no puede presentarse por otro partido, porque ese es uno de los puntos que se resaltaron de la ley para evitar el transfugismo. Entonces, sí. esa interpretación de esa ley es lo que llevó el debate al Cenit de toda la conversación política, no que fuera inscrito por un partido per se sí, todo va a depender del, de la interpretación que den la mayoría de los jueces del tribunal constitucional incluso cuando se vence el plazo para la inscripción del candidato? Eh, en marzo Mar, sí, el, creo que el día 3, la, la día de, tiempo, 3 de marzo. A tiempo marzo. antes de que, sí, el claro, está, está previsto que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de esa fecha. Correcto. Sí. De hecho, ya de, el Tribunal Constitucional ha establecido que va a fallar. Deben estar haciendo la sentencia. Deben sí. estar trabajando en eso. De hecho, ya ellos han, sí. han manifestado que van a... No, no digo yo la decisión, pero sí el sí. contenido de claro, esa sentencia. Montándola. Ya, ya Montando, buscando de, información, de ventarle, información. De todo esto, eh, siempre va a, a primar la parte de la interpretación. Incluso lo que hemos leído, sentencia del Tribunal Constitucional, sabemos que hay a veces votos disidentes que a veces resultan más interesantes. Que la decisión eh, eh, total, incluso eh, nosotros hemos estado leyendo algunas y, y la parte de, de, del voto disidente, eh, la argumentación del voto disidente de parte de los jueces, a veces resulta mucho más interesante. Ahora eh, hubo uno en el Tribunal Superior correcto. Electoral, fue cuatro a 1 hubo un voto disidente. Correcto, entonces... Ya, corre... Déjame aclarar algo, uh -huh. cuando decía que se está montando la sentencia o que se está haciendo, no quiere decir que ya haya una decisión previamente tomada, sino que lo que pasa es que... El, la, el área constitucional del derecho es el área más teórica, sobre todo a partir del surgimiento del neoconstitucionalismo que se origina después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha generado una cantidad enorme de teorías, teorías sí. que tratan de justificarlo todo. Todas las cosas que suceden alrededor del derecho constitucional están justificadas en teoría. Por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional como tal, que de alguna manera rompe con la condición de soberanía que tiene, que tiene el pueblo cuando vota la Constitución, cuando hace la Constitución, está sustentada en una teoría, la teoría contramayoritaria. O sea, cómo nueve personas, o trece, o la cantidad de gente que tenga el Tribunal Constitucional pueden decir lo contrario a lo que dijo el soberano cuando hizo la Constitución. Y ahí se basa esa teoría. Una Por interpretación el... de la Constitución. Exactamente. Por eso decía... Llamada? Sí, sí, por eso decía... Voy la idea. Sí, voy a terminar la idea. Eh, al amigo que está ahí, que no, no, no se me vaya. Un, un segundito. Lo que quiero decir es que para poder hacer una buena sentencia hay que comenzar a trabajar con tiempo porque hay demasiada teoría alrededor del, del tema constitucional. La llamada. Buenos días. Buen día. Buenos días. Oh, buenos sí, días, buenos días. Adelante. Adelante. Adelante. Buenos días. Señor, yo solo quiero hacerle una pregunta. A ustedes, ahí, que saben demasiado... ¿Por qué? Que cuando hacen una huelga en San Francisco de Macorís, eso era antes para comercio Félix Rodríguez. Ahora no se mienta, Alex, porque yo quiero que usted me conteste en esa pregunta. En ningún lado se mienta a mis Alex, Alex, ¿Cuál bueno, es la opinión que usted tiene con relación a eso? ¿Por qué usted cree que sea? Algo porque antes, anteriormente, toda la huelga que hacía, se mentaba el síndico. Ahora el falta no miente el síndico. Para nada. Bueno, ¿Pero por qué usted si cree usted que usted sea usted eso? eso? Si otro movimiento popular hace huelga juez, si miente el cínico bueno, usted cree que esté pasando eso? Que pase, que no, pero en ese el... caso, caballero, no, no, ya, la pregunta no sería lo, lo, nosotros. Lo su... La pregunta sería, y es importante que los muchachos de prensa eh, bueno, hagan hace, ese a, trabajo, sí, hay, preguntarle a, hay, hay que preguntarle esa, esa, precisamente a los dirigentes del Falco, y la vamos a hacer para Colocarse Mira, a la, Alex, va, va a experimentar en los próximos meses la soledad Exactamente. Tú eres un hombre. Miren, tú eres como José Joaquín Vidomelita cuando uno levantaba la mano. Yo, él te decía, ya yo sé lo que usted me iba a preguntar. <risa> y te volviendo al tema la de, de la habilitación de Lionel y, lo, y lo, esto de la inconstitucionalidad de algunos artículos de, de ambas leyes que irá al constitucional. Eh, hay un elemento importante. Y es si el tribunal entiende que estas leyes le ponen requisitos adicionales a los que ya están en la Constitución y que por tanto afecta el núcleo esencial del derecho fundamental. Eso va a depender mucho de la, específicamente de, de cómo cada juez eh, lo, lo interpreta. Esto dijeron que sí. Ajá, esto sí. Esto dijeron que sí, lo interpretaron de esa manera. Vamos a ver. ¿Cuál es eh, el criterio? Pero con relación a la inscripción sí, por el partido. No, no, no, no, no. Con relación a, a, a los artículos, porque si... Ah, okay, él okay, está okay. inhabilitado. ok. Uh -huh. eh, Esto dijeron que sí. Por, con por, a los por artículos. dos artículos que establecen... El 43.4 eh, y el 134. El, el, el 134. Y por el artículo, y por el artículo 10 y de, y el de la 49. resolución. Y el artículo 10 del reglamento de, de, de la Junta de la Central Electoral. Entonces, como está inhabilitado en función de eso... Ellos lo que van a buscar es que se declaren inconstitucional. Ahora bien, hay un elemento también importante que es lo de nominado y postulado, que ahí hay un bache grandísimo, que te, la, la ley, por ejemplo, el artículo 134 te establece que aquel que haya sido nominado para ser postulado no podrá ser postulado por otro partido. Entonces hay que ver, que para, para los jueces del Tribunal Constitucional, qué es nominado y qué es postulado. De ahí dependerá todo y tú vas, tú vas a ver en, en, en esa parte esas definiciones sí, y esos de eh, eh, sobre cada uno de esos términos para que la gente... Que, que es lo mismo pre... No, que no, candidato. Sí. no miren. Eh, ¿Qué es nominado? En una en, en, en una <risa> correcta técnica de interpretación constitucional. Si el Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional se decida a conocer uh -huh. el recurso... El Tribunal Constitucional no va a entrar en análisis de justicia ordinaria. Lo que va a determinar el fallo del Tribunal Constitucional es si el derecho que consagra, el derecho de elección uh -huh. y ser elegible, tiene una reserva de ley. Nosotros lo hemos hablado aquí varias sí. veces. Nosotros lo hemos establecido, así lo han establecido otros constitucionalistas, que ese derecho no establece reserva de ley. ¿Y qué es lo que dice la teoría constitucional? Que cuando en un derecho no se establece reserva de ley, no puede ser introducido otros elementos que modifiquen, mutilen o limiten ese derecho de ninguna manera. El derecho a la vida es un derecho que no tiene reserva de ley. Sí. El derecho a la libre expresión de pensamiento es un derecho que tiene reserva de ley. El derecho a la intimidad es un derecho que tiene reserva de ley, porque un fiscal llama al juez y le dice: Mira, nosotros tenemos que intervenir, el teléfono de qué sé yo quién, porque qué sé yo cuánto, seguía por la ley, pero hay, hay derechos que no admiten esa reserva y, y, el, y, el, y el legislador no puede intervenir. Incluso uno de los, de, de los casos más dramáticos aquí que hay con eso, que por las razones que sean no se tocan, es el caso del aborto. La Constitución de la República Dominicana la actual y la anterior, y la Convención Americana de Derechos Humanos protegen la vida desde la concepción hasta la muerte. Si el Código se aprueba, el Tribunal Constitucional está obligado a declarar inconstitucional por constitución y por convención. Sin embargo... Que ya lo declaró por, por las procedimiento. Razones, o sea, esto, por las razones que hemos dicho de, del realismo jurídico eh, que tanto se plantea en la teoría constitucional... Los, el Tribunal Constitucional puede poner a la Constitución a decir lo que quiera, pero en una interpretación judaica de lo que dice la Constitución y de lo que dice la Convención, la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte y la ley no puede intervenir para modificar eso. Bien. Bueno, pero en este caso eh, la propia Constitución regula también, te, te, te marca las pautas para la regulación de los derechos fundamentales a través de leyes orgánicas. Eh, y es cuando hace reserva de ley, la modificación que se van a introducir tiene que ser a través de leyes orgánicas. Sí, pero ajá, recuérdate que en este caso, por ejemplo, eh, estamos hablando de derechos no necesariamente, bueno, se puede decir que sí, que es un derecho fundamental, pero está dentro de los derechos ciudadanos. Sí, pero eh, un derecho todos los derechos están, que están en la Constitución son derechos fundamentales. A lo buenas. Están por una ley orgánica. A lo días, Buenos días. Muy buenas. bien, adelante. Está confirmado ya que Siquielo es el candidato del PRM o no, no. No, no, no. ¿Todavía? No, eh, todavía. Es posible que Siquiel Se tiene hasta las 6 de la tarde. De Me hoy? dicen que Siquiel lo tienen como una pelota. Que de aquí para allá allá para acá, que no se sabe si es o no. Pero la pelota da buen juego. ¿Da buen juego? Sí, da buen juego. Sin <risa> pelota no se juega. Ay, o sea, podemos decir aquí que ah, Siquiel va a ser el, el candidato alcalde por el PRM. Ah. Ya, ya, ya. espera un momentito lo podemos decir Espero ojalá que nos, llame, que nos llame y que nos hable de eso sí. Que, sí. Diga que, que diga la verdad hasta, hasta ahora hasta ahora la información que hay es que la alianza en San Francisco de Macorís se rompió se rompió ¿Algo? la alianza sí de que de que el PRD se va a unir con el PLD sí. para apoyar a Miledis y que van a llevar como vicecínico a Jorge Peña, Jorge Peña, sí, y que van a llevar dos a regidores, que este si va a correr solo por el PRM, Ay. Eh, y así, y cada quien va a subir solo, Manuel no, no, no claro. va a correr por nadie, entonces y entonces él, pues, a, en ese en ese escenario que en una ocasión lo analizamos aquí. Yo pienso que en ese escenario la mayor ventaja la tiene Milena. Pero Franklin Romero, entonces, ¿no va a recibir el apoyo de, de la Fuerza del Pueblo? No, sí, sí, no, no, se, no si se la rompió la... el acuerdo. Y se pone también en este dicho la posibilidad es de que Es que puede eso no ganar. está que pueda ganar. Claro, claro que claro sí, sí porque no es lo mismo. Es que eso no es... Yo creo que el PRM dio un salto al vacío haciendo ese tipo de negociación porque sí sabe por qué? Eh, porque el PRM es que la tenía todas no las se... de ganar y es que a la fuerza del la, pueblo la política, no le quedaba más que apoyar porque la el objetivo no de ellos, se analiza pero, tan sencillo pero, pero mire sí, es, pero es que no. la fuerza del pueblo eso es o sea, muy superficial, cuando, ya, de cuando la fuerza, volver, cuando la alianza no o sea, rosada pasó lo mismo, sí. eso es muy superficial no, yo no pedí, yo gané, yo hubo que debaratar pero y se... aquí pasó lo mismo a, lo no se puede comparar pero que el PRM tiene siempre a la de ganar sin embargo la de del la fuerza rosada eh, la, la, alianza la alianza rosada, rosada. Pero, y no se puede comparar con lo de ahora y no el análisis político no es tan ah, simple sí. pero lo que yo quiero decir aquí es que la fuerza del pueblo sí. estaba no obligada simple. a apoyar al partido que vaya contrario al PLD porque el objetivo fundamental de ellos es sacar a la, a, la, a la supuesta cúpula del PLD del gobierno, entonces ¿qué van a hacer? ¿se bueno, van a quedar de brazos cruzados? Vamos, no cumplirían vamos, su objetivo a la pausa. Cuando regresemos hay más un salto al vacío del dio el PRM, negociando lo no que podía haber allá. ganado sin alianza